Hoy vamos a aprender acerca de los recursos educativos alineados al CNB. Cuando tú consultas una malla curricular, encuentras en ella la competencia, los indicadores de logro y los contenidos. Así que ya sabes qué debes enseñar. ¿Pero cómo vas a enseñarlo? ¿Qué actividades vas a realizar con tus estudiantes? ¿Cómo los vas a evaluar? ¿Qué cosas usarán ellos para trabajar? Todos esos son recursos educativos. Hay muchos recursos educativos disponibles en la Internet, pero la mayoría de ellos no están alineados con el CNB. Cuando haces tu planificación, debes ir a buscarlos por tu cuenta. Pues bien, en CNB Guatemala intentamos facilitarte esta tarea ofreciendo recursos educativos alineados al CNB. Aquí tenemos un ejemplo de recurso educativo. Como puedes ver, está alineado y ya indica para qué nivel, área, grado o competencia es relevante. De esta forma, si ya tienes identificado el recurso, puedes determinar si te es de utilidad. Pero además, cuando consultas una malla curricular que ya tiene recursos alineados, encontrarás que tiene enlaces en las competencias o en los saberes declarativos. Si seleccionas uno de esos vínculos, te llevará a una tabla donde puedes encontrar uno o más recursos alineados. Esto te hará más fácil desarrollar tu planificación desde el momento que consultas la malla curricular. Aún no tenemos recursos educativos alineados para todas las mallas, pero cada vez son más. Así que recuerda, si ves un enlace en el texto de la malla curricular, no dejes de seleccionarlo. Podrías descubrir un recurso educativo que te sirva.